Hola, te doy la bienvenida a la asignatura Derecho Procesal 2 del Grado en Derecho Semipresencial. Soy Jaime Vegas Torres, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Juan Carlos. La profesora Elena Pineros Polo participará también en la docencia de esta asignatura. Los dos nos ponemos a tu disposición desde este momento para acompañarte en el aprendizaje y ayudarte a alcanzar los objetivos de la asignatura.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 el instrumento por medio del cual pueden pedir y obtener la tutela de los tribunales de justicia las personas que consideren que sus derechos e intereses privados están siendo injustamente lesionados por otros sujetos. Mediante el proceso civil, el dueño de una cosa puede defender su propiedad frente a quien la ataca, el acreedor puede defender su derecho de crédito frente al deudor moroso o quien ha sufrido daños puede obtener una indemnización de quien causó los daños con su conducta dolosa o negligente. Pero el proceso civil también está al servicio del heredero que se considera engañado con el reparto de los bienes de la herencia, del dueño de la vivienda arrendada a quien no pagan el alquiler, del socio que no está conforme con un acuerdo de los órganos de la sociedad y del cónyuge divorciado que pretende la custodia de los hijos y que el otro cónyuge pague una pensión de alimentos, entre otras muchas situaciones conflictivas que se plantean con frecuencia en el ámbito de las relaciones sujetas al derecho civil o mercantil. El estudio del proceso civil, pues, es esencial para que el jurista sepa cómo enfrentarse a situaciones conflictivas reales, en las que no basta con poder decir a quién da el derecho la razón, sino que es preciso también saber cómo se debe actuar para hacer valer esa razón ante los tribunales de justicia.